ahora mismo, oye, a ver, dónde está metido. Es que, tío, estaba aquí dando el porro y de repente me he encontrado un nido que te espera aquí en este invernadero. Sabes que vamos a hacer algo con este pájaro porque es la primera vez que lo veo y eso, tío, venga hasta ahora. Eh, José Alberto, dónde está? Tenéis que buscar un pájaro. Que tenga las puntas de las alas de color azul y que sea entero de color verde y que nidifique en esta época y por esta zona y que tenga el pico como un jilguero, así afilado para comer mosquitos y todo Parece que es este. A ver. Pues no, pero es parecido. Hay mucho que buscamos aquí no lo vamos a encontrar. Yo ya he buscado por internet por todos los lugares, ni la guía, y no sale. Buenas tardes. Buenas ¿Qué el fin de semana? Uf, muy duro. Muy duro, ¿por qué? Como está el Inmenedad trabajando. Bueno, eso es bueno, ¿no? Me decidimos con Estados que es raro, no sabemos identificar. ¿A a la... Había intentado buscar en la guía en el internet. Sí. Y, no habéis, ¿Y no habéis conseguido identificarlo? No, no. También hemos visto que tenía trabajos cuatro. Es decir, que ha puesto lo que ha identificado ahí. Sí, sí, que está, hay, plantas, ¿qué, ¿qué, ¿Qué plantas tiene en vacina, la vacina. es sí, decir, sí. una planta baja. ¿eh? <risa> Y habéis observado del pájaro, ¿Habéis visto algún hábito o algo. Si ¿o hemos ahí? visto el de las polillas que hay alrededor, o cerca de, sobre todo en la zona que hay al lado, pues está limpio y no hay ni una. En las polillas de, de, la, de, la, de la planta de la rocina. Sí, la verdad es que en donde hay ese nido, alrededor no hay ni una manta de vino, está limpio. Es decir, que benefician incluso al sí, tema sí, del vino. Y no sabemos qué hago. Identificar ver los hábitos dónde se alimenta dentro del invernadero, si sale fuera, no sale. Vale, cuando la información, vamos a cogerlo todo. No, no vamos a intentar buscar qué tipo de ave, porque tiene que ser una vez. Eh, no voy a descubrir, no voy a descubrir una ave nueva. O sí, no, no, Mandamos la información a la Asociación Nitro Española y a ver si nos pueden ayudar a identificarla. Vale, por lo tanto, ahora cogéis, intentéis identificarla compañeros lo hago que tiene durante el día si necesitas los alimento lo trae lo trae y lo lo analizamos ¿de acuerdo? Sí, sí. venga perfecto ya, venga, hasta luego. ¿Sí? Se está comiendo se está comiendo una bolilla tío está dentro del nido puede que tenga huevo estimado señor somos un grupo de alumnos y alumna de Líez Francisco Montoya, ¿Cómo? Sí. de la Nore de edad, elegir. No so nah. Somos aficionados ¿Sí? a la ornitología y, lo y nos sentimos afortunados por tener la suerte de encontrar en nuestra localidad un entorno natural tan propicio para la observación de las aves, como la cañada de Arnaque. Tenemos el gusto de ponernos en contacto con ustedes para informarles del habitamiento de un ave en el entorno de la Balsa del Sapo, concretamente nidificando en, en el interior de un invernadero. Hemos visto una puesta de tres huevos y entre las diversas observaciones realizadas podemos afirmar está beneficiando al cultivo, puesto que es depredador de numerosos invertebrados perjudiciales para las plantas. Rogamos que nos ayuden a identificar a la especie, ya que no hemos encontrado ninguna reseña al mismo en ninguna de las guías ornitológicas consultadas, así como en las páginas web a las que hemos acudido. Un cordial saludo. Grupo Educable del IE Francisco Montoya. Oye, Antonio, esta información que me ha llegado del de pájaro que ha aparecido en la balsa del sapo a través de unos alumnos de, del centro, esto tenemos que aclararlo y tenemos que averiguar de qué se trata, porque es un, un pájaro nuevo y, y realmente lo tenemos desconocido. Así que a ver si le vamos dando salida a este tema se aclara. Pepe, buenas tardes, soy Antonio. Mira, eh, hemos estado viendo el, eh, el nido que nos han traído los chavales de, de las Noria y es algo algo excepcional, ¿eh? efectivamente. Tenía razón cuando, cuando me diste el aviso. Hemos estado viéndolo, es especie nueva, no una especie que tengamos, no es una especie invasora, que, que eso también eh, es muy muy muy interesante. Y tiene un uno, uno hábito muy y una costumbre extraordinaria, tiene una, una, una singularidad especial lo que lo cual hace que, que posiblemente sea una especie nueva podamos trabajar ese ese aspecto de acuerdo venga un saludo hasta ahora hola mira que te quería comentar a propósito del tema que teníamos relacionado con, con el ave esta nueva que ha aparecido aquí en las charcas las norias que me han confirmado positivamente que sí que se trata de, de un ave una especie nueva una especie nueva y que estaba efectivamente sin catalogar que lo tiene en el, no no nada el ave era totalmente desconocida y están en ello y que la, en fin, que la van a catalogar y que tienen mucho interés por el tema. Y... Sí. Efectivamente, tú le transmites a los niños que se lleven la alegría de que han descubierto una vez nueva. Y estoy pensando también de que para gratificarlos que darle la oportunidad para que elijan el nombre, el que ellos, el que más les guste o más encaje como premio por, por el acierto que han tenido. Efectivamente, pues muy bien, hombre, pues quedamos en ese tema, ¿no? Venga, estamos en contacto. Nada, hombre, cuenta con nosotros. Venga, adiós, hombre, hasta luego. Buenas. A ver, que yo, Miguel. Mirad, eh, me acaban de contestar de la Sociedad Nítroca Española, Alberto, y resulta que la información que mandasteis eh, me han dicho que eh, no tienen catalogada la especie y ahí tiene la suerte de descubrir un, un, una, nueva, una nueva ave en la península y me han dicho que os traerá de la enhorabuena y que, como premio de ese hallazgo y de esa motivación, a la observación, esa motivación mitológica, es tener la oportunidad de darle un nombre que encaje con, con su hábito y demás, ¿vale? Por tanto, es una noticia muy buena y, y podéis sentiros satisfechos de, de esa llave tan importante.